Oh, bueno, era un zapopan con un sabor a, a pueblo. La cabecera municipal estaba rodeada por, por potreros, por ordeñas. Eh, un zapopan que, que, que ha conservado, a pesar de, del paso de los años, sus tradiciones, el que la gente vaya los domingos a la plaza, visitar a la Virgen, comer algunas eh, de las cosas que ahí ofrecen los, los vendedores, eh, comprar un globo etcétera pero que más allá pues hoy se han convertido en, en desarrollos habitacionales, en avenidas, en calles y queda muy poco o ya prácticamente nada de lo que era esa parte hoy todo eso se ha convertido en una gran ciudad en una gran ciudad que genera y que propone todos los días una dinámica muy acelerada y muy vertiginosa pero que finalmente se comió al al pequeño pueblo de, de los años 70.